¿Quién sí yeah. será Miguel? ¡Buenos días, mamá! ¡El desayuno estará listo pronto! ¡Ay, debo estar soñando! ¿Tom Selleck aún está reparando nuestro baño? ¡No, mamá! ¡Ya estás despierta! ¡Tía Jenny me está enseñando a cocinar! ¡Nunca quisiste aprender de mí! Lidia! Le enseñó a Peperán a cocinar de un modo amistoso con la tierra y orgánico. Todas las frutas, avenas y granos crecieron sin los dañinos químicos y pesticidas. ¿Por qué no compramos comida orgánica? Bueno, reciclamos, plantamos árboles... La comida orgánica sería el siguiente paso natural. Yo sería la primera en estar con la madre tierra, Pepi, si no costara 40 centavos más el kilo. Tía Jenny tiene razón, solo es cuestión de dinero. Oh, yo no quise decir eso! Escucha, Pepi. cuando tengas tu trabajo podrás comprar todos los productos caros que quieras. Hasta entonces compraremos vegetales convencionales y los lavaremos bien. Esto es... Café de gluten. Eso es más sano que esa cosa que bebes. ¡Quiero café real! Muy bien, escuchen, <ríe> los buenos organizadores de la feria del condado Hazelnut me han pedido una vez más que sea juez en el concurso de jardinería de este año. Y ya que estamos aprendiendo que la fotosíntesis es divertida, cada uno de ustedes deberá llevar a la feria algo sembrado con sus propias manos. <ríe> es por una calificación, intentemos aprender algo, ¿de acuerdo? ¡Ah! ¡Eso es! Es mi oportunidad de unirme a la madre tierra. Voy a hacer un jardín totalmente orgánico, sin pesticidas ni químicos. Ah, voy a diseñar un laberinto sorprendente. Siempre he soñado con crear un elaborado laberinto. Un elaborinto. Milo, ¿qué, ¿qué clase de jardín vas a hacer? Uno carnívoro. Siguiendo la tradición de una pequeña parte de la historia norteamericana... ...llamada la fiebre de la tierra de Oklahoma... ...ustedes correrán hacia una parcela y la declararán suya poniendo su ¡Ah! bandera. Muy bien, en sus marcas... ¡Listo! ¡Fuera de mi camino! ¡Mamá creará un laberinto! ¡Fuera! ¡Lograrlo! ¡Vayan sin mí! ¡Reclamen su tierra! ¡No te dejaremos! ¡No hay tiempo! ¡Reservaré tierras para ustedes! ¿Para Nicky? Parece que yo llegué primero. ¡Tu rostro está lleno de tierra! Bueno, esta no está mal. ¡Hola, vecina! ¡Oh, no! Peligro, plantas carnívoras. Muy bien, adelante. Eso es, así está bien. ¿Qué haces? Oh, coloca una losa para mi jardín. Pero no necesitan tierra. La tierra es para jardines de juguete. Este jardín crecerá sin tierra y solo con luz artificial. Es el jardín del futuro. Sin tierra, sin luz, eso desafía todas las leyes de la naturaleza. Vaya, ah, mira en quién crees saberlo todo te apuesto que mis vegetales modernos vencerán a tus débiles vegetales en la feria del condado. Acepto el reto, mis hermosos vegetales orgánicos, contra tus horrendos engendros de la naturaleza. Por favor, vive, por favor. Mi jardín es un desastre lleno de gusanos. ¡Ah, no te preocupes tanto! Los gusanos son un alimento importante para muchas tribus. ¿Quieres manzana? Te dije que tu naturaleza estaba sobrevaluada. Entrada autorizada. Hola, Dieter. ¡Hola, preciosas! ¡Es hora de su comida de las doce! ¡Está poniendo veneno para insectos en sus plantas! ¡Y funciona! Un poco de pesticida es tan malo. No te atrevas, Pepperán. No tengo elección. El señor Carter me reprobará y Dieter va a humillarme. Eso es ridículo. No puedes usar veneno para insectos en tu jardín orgánico. ¿Dónde están tus ¡Ay! Ah, Pepper, ¿tienes algunos sándwiches o carne de búfalo? Mis plantas tienen mucha hambre. Y... y ya están cansadas de los insectos. Cansadas pinturas... Ah, aquí están. Pesticidas. Ah, tía Jenny, ¿qué haces aquí? Protestando. El uso de estos venenos tiene que ser prohibido. Portaré las cadenas y prohíben las toxinas. Ah, ¿Tú qué haces aquí? Ah, solo estaba buscando una... una... Um, piñata. Um, ¿Encontró el pesticida de alta intensidad que quería, señorita? creí que éramos almas gemelas en el asunto de mantener al planeta saludable. Eso está muy bien en el planeta girasol, pero yo vivo en el mundo real y el mundo real está lleno de insectos. ¿Por qué no me pediste ayuda? Ay, tía Jenny, quería hacerlo yo sola, con mis propias manos. ¿Tú crees que Lady Bird Johnson construyó todos los baños de autopista con sus propias manos? Ayudar al medio ambiente es un esfuerzo de la comunidad. Ahora, vamos a salvar ese jardín. ¡Oh, rayos! Creo que dejé las llaves en la camioneta. Sea amable y de la Isla 10, traeme un soplete. <risa> ¡Primero lo primero! Estas plantas necesitan nutrientes. Ahora, solo tenemos que colocar esto en la tierra. Oh, ¿Qué es esa peste? ¡Estiércol bien podrido! <risa> Espárselo. Peperán, déjame mostrarte algo. Tu maíz está infestado de ácidos que acabarán con esta planta. Muchas personas estarían tentadas a envenenar a estos dragones, pero hay una solución más gentil con la tierra. ¿Mariquitas? ¡Se comerán todo! ¿Qué intentas hacer? No creo que tú seas mi tía Jenny. ¡Quítate la peluca <risa> de usted! Oh, Peperán! ¡Son insectos buenos! ¡Les gusta comer ácidos! ¡No dañan las plantas y son tan lindos! Oh. Lo siento. Tía Jenny, no puedes beber eso en terrenos de la escuela. <risa> ah, no es para mí. Es para los caracoles que han estado comiéndose tus fresas. Es una mezcla especial de agua, levadura y azúcar. Les gustan los caracoles y babosas. Me gusta hacer una especie de bebida babosa para ellos. Vienen a beber, caen en el plato y mueren. ¡Cielos, Peperán! ¡Has hecho maravillas con este jardín! ¡Mis vegetales orgánicos derrotarán a los de Dieter! ¡Ups! Oh. ¡Es para mí! Ay, ¡Son ellas! ¡Tienen hambre! ¡De nuevo! Me alegra que les guste el bacalao. Eso las tranquiliza. El laborinto está solo unos metros adelante. Y para todos los fotógrafos aficionados, por favor, fotografía sin flash. Consérvalo, solo era de acrílico. ¡Oh! ¡El suéter de Mickey! ¿Qué has hecho con ella? Escúpela o será el fin de tu vida carnívora. Buen trabajo, Peperán. Parece que entendiste el concepto de la fotosíntesis y en verdad te guiaste con Santa Horticultura. Miren el tamaño de esas maravillas. La, la, la, la. Todos mis vegetales fueron creados sin tierra, con luz artificial, y manipulados genéticamente para no echar raíces. ¿Sabe a... tocino? Es el efecto colateral de la cruza con un gen de cerdo. ¡Oh! ¡Eso es asqueroso! ¡Oh, santa zanahoria! Oh. Este maíz está tan dulce. Nunca había probado un tomate tan delicioso. Creo que aquí tenemos una ganadora. Pepperán nos ha dado una prueba del sabor del paraíso orgánico. Y yo la he calificado con una A. ¿Sabor? ¿A quién le importa eso? Los míos no echan raíces. ¡Felicidades por tu victoria, vecina! ¡Parece que nuestros sueños se hicieron realidad! <risa> ¡Nikki ha sido devorada por mi planta loca! ¡Encontré esto en su boca! Oh, ¡Qué clase de monstruos he creado! <risa> ¡Oh, Milo! ¡Seguramente se le cayó! ¡Nikki es demasiado inteligente para ser derrotada por una planta! ¿Derecha? No. ¿Izquierda? No. ¡Ay, no! ¡Derrotada por mis propios matorrales!